Esta es una herramienta que empezamos a desarrollar hace más de un año con Altec, que está así abocada a, a la medicación de alto costo, oncología, planes especiales, trasplantados de, de medicación medicación bueno, de alto costo y de, para tratamientos digamos, que son muy sensibles, en el que bueno, la frecuencia de entrega es clave para lograr una buena adherencia. Yo siempre digo que el, el mejor medicamento para un tratamiento es el que llega en tiempo y forma. Para que llegue en tiempo de forma de medicamento, digamos, es necesario que atraviese toda to un, una serie de procedimientos, toda una serie de, de, de trámites, que bueno, con esta herramienta hemos logrado agilizarlos. ¿Por qué? Porque digamos, bueno, no, nos apoyamos en, en soportes eh, ya de, de, de procedimientos eh, tecnificados que van a facilitar la tarea eh, evitando errores eh, administrativos y bueno bajando tiempo y sobre todo dando información en tiempo real no de cómo van lo, lo, los procedimientos. Este, vamos a empezar con la de, con la haciendo pruebas piloto con, alguna delega, con algunas delegaciones en, en esta semana este, y la que sigue son etapas de prueba para empezar a agregarle digamos volumen a la herramienta, masa crítica, como para ver también cómo, cómo responde. Y luego de unos 15 días de prueba ya vamos a hacer digamos, eh, el, el uso masivo en todas las delegaciones. Esto es para oncología, para planes especiales y el plan de VIH. ¿sí? Este, como te digo, son, son patologías sensibles en, que, en, en, en el que la, la medicación debe estar siempre en tiempo y forma. Este, bueno. Normalmente el, el stock está centralizado en, en droguerías que están en, en Buenos Aires, algunas acá en la provincia, pero otras en Buenos Aires, entonces hay, hay, hay un, un, una red logística, un circuito logístico que bueno, que también agrega, agrega tiempo. ¿viste? Eh, entonces, bueno, pe, pe, con esta herramienta vamos a lograr este, optimizar todo esa, toda esa, ese, ese procedimiento desde que el medicamento solicitado hasta que llega a la mano del, del afiliado. Es decir, Bajar, vamos a, a bajar la frecuencia de entrega entre tratamiento y tratamiento ¿no? esto en principio es una herramienta de uso interno, ¿sí? es, es una herramienta de uso interno. Tiene, tiene potencial para luego aplicarla digamos anexarla al, al, a la validación electrónica móvil que es el, el BEM que es la, la aplicación de IPRO que es así es la que usa el afiliado en, en, un, en, un, en un segundo paso Digamos, la solicitud va a ser directamente por la aplicación, pero bueno, para, para eso falta desarrollo. Primero vamos con esta parte. Además, esta herramienta lo que tiene interesante es que eh, capta la demanda, digamos, capta toda la receta y las vincula al stock disponible que, hay, que, que es el que se obtiene por las licitaciones públicas, de manera que hace el cruce instantáneo y, y, y asigna el, el stock correspondiente también con las alarmas. Correspondiente para, para avisar, digamos, cuántos tocos vas teniendo. Entonces, de esa manera, puedes hacer más eficiente todo la, la, el circuito de, de abastecimiento y de acceso.